Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Hoy vamos a daros algunos consejos para el cultivo de variedades automáticas. Marijuanito, desde Almería, quiere saber cuál es el mejor momento para sembrar autoflorecientes en exterior, ya que su despensa empieza a agotarse y no puede permitirse cultivar en indoor. Hola Marijuanito, como bien sabrás, las variedades automáticas son un desarrollo que se obtienen de cruzar plantas fotodependientes con genéticas rudelares. El cannabis rudelaris es una subespecie de bajo contenido en THC y poca envergadura que proviene de las zonas más frías del planeta y que invierte toda su energía en desarrollarse de forma explosiva durante los meses de verano en los que hay más horas de luz y no hay nieve, asegurando la supervivencia de la especie en un clima bastante hostil. El resultado del cruce produce unas variedades con propiedades similares a las de las fotodependientes en cuestiones como la producción, el porcentaje de THC o las cualidades organolépticas, pero que son capaces de florecer entre la segunda y la cuarta semana de vida, independientemente de la luz recibida y terminando el ciclo en apenas dos meses. Por supuesto, a mayor luz recibida, mayor será el desarrollo y producción de la planta. Por lo que el momento más adecuado para sacarle todo el partido a este tipo de variedades será haciendo coincidir la fase final de la floración con el solsticio de verano. Es decir, sembraremos a inicios de mayo en el hemisferio norte y en noviembre en el hemisferio sur, intentando evitar las épocas de más lluvias y aprovechando al máximo las horas disponibles de luz. Una recomendación muy útil para los que se quieran aventurar a sembrar antes es hacer una siembra escalonada, en intervalos de una semana, a partir de la entrada de la primavera, por si las lluvias o una caída de temperaturas echa a perder nuestra cosecha. También son unas variedades capaces de desarrollarse durante el invierno en zonas con un clima moderado, aunque la producción menguará considerablemente debido al frío y a las escasas horas de luz. Pueden ser muy útiles en zonas tropicales donde no hay cambio estacional de las horas de luz, evitando los largos periodos de crecimiento vegetativo o tener que forzar la floración, pudiendo conseguir muy buenos resultados casi en cualquier momento del año en muy poco tiempo. Como ves, las variedades autoflorecientes son muy versátiles y a más de uno nos han sacado de algún apuro. Con Top Crop tienes todo lo que necesitas para tu cultivo